From the wreckage Dirty my head Steady my face Send out the message It's not the fight That makes you bleed Old scars Turn dark I'm ready I'm ready So clear No fear I'm ready soy Luis Panduro, secretario de la Federación Extremeña de Boxeo... ...y con este vídeo lo que pretendemos es... ...buscar sponsorización para los campeones de Extremadura de este año... ...para poder asistir al Campeonato de España... ...que se celebrará en Melilla... ...del 12 al 18 de junio de este año... ...tenemos una serie de, de sponsors para poder patrocinar... ...o ayudar a, este, a estos competidores... ...lo pedimos esto porque necesitamos... Eh, ...de alguna manera poder garantizar... ...la asistencia de la Federación Extremeña... ...en el Campeonato de España... ...al que irán... ...ocho campeones de Extremadura... ...representando a Extremadura con dos entrenadores.